Vamos a hablar de los contratos entre agapes que preguntaban hace unos minutos. <ríe> Alfonso, personas físicas que están limitadas para hacer reciclo o siendo reciclo no tienen derecho a la exención. ¿Es recomendable crear una SPR y qué beneficios podría tener? Mira, una SPR con actividad agape, digo, corto te digo, hay SPRs con actividades comerciales, no necesariamente agapes. Y no tienen derecho a la exención ni nada que eso. Lo que le da el beneficio no es su nombre, SPR, sino su actividad. ¿Ok? Partiendo de eso, puedes crear una SPR o una SA o una SAS y que se dedique a actividades agapes. ¿Quiénes deben de ser los socios? Pues evidentemente, si quieres doble beneficio, alguien diferente a los reciclos. ¿Qué beneficio tendría? Una exención de 20 UMAs por socio. 700 mil pesos más o menos. ¿Puedo tener cuántos socios? Lo quieres. Claro, la exención anual no puede pasar de 200 UMAS. O sea que si tengo 10 y 20 socios, es la misma exención. Ah, porque es hasta 10 el tope máximo de exención. En resumen, un contribuyente agrícola con más de 900 mil, pero menos de 3 millones, puede convivir con reciclo y otro régimen Sí, pero depende de qué otro régimen. ¿Salarios? Sí. ¿Honorarios? Si los honorarios los quieres dejar donde están, no. Tienes que jalarte también para que esos ingresos. Si tiene arrendamiento, sácalo de su actividad de arrendamiento y mételo también para que factures su arrendamiento como reciclo. Sí podría, pero trayéndose los ingresos. ¿Qué tipo de contratos son los que vemos? A parcería, Yo utilizo mucho este. ¿Por qué? Porque en esta un propietario de tierras cede a otra persona, a la que vamos a llamar a parcero, un predio, una parcela, unos animales y le dice tú te encargas y ahí nos repartimos los frutos. O puede ser que diga tú quédate con todo, yo no quiero nada y le cedo absolutamente todo para que él se encargue, para que él maneje, para que él haga lo que quiera con el terreno, con las vacas, con los animalitos, pero el terreno sigue siendo mío, las vacas siguen siendo mías. Entonces en aparcería yo no podré vender los animales, no. Nada más vendería los frutos de los animales, la vaca, la leche, las abejas. El aparcero o los aparceros realizan las actividades, es decir, ellos son los que hacen siembra, cultivo, cosecha, cría, engorda, todo eso. Si es un documento por escrito donde algo se establecen las condiciones, el aparcero o los aparceros deben de tener al menos el 40% del beneficio. En ocasiones es el 100, ok, es el 100. Pero esto es si yo quisiera hacer el dividend ¿no? Si descubro que tengo como el que me estaban diciendo ahorita 15 millones de ingresos al año, pues definitivamente con 15 millones siempre voy a dejar de ese reciclo. ¿Por qué? Porque paso de los 15 millones. Pero ¿qué tal si hacemos un contrato de aparcería y de los 15 millones nos repartimos un productor dueño de todo y de los 15 hacemos 15 aparceros? Puede ser. Y nos quitamos los hasta los 900 mil. No, no 15 es mucho. Ok. Cinco a parceros y cada uno factura 3 millones. Pueden ser reciclos todos. Claro, cada uno factoría, facturaría en lo particular. Sí. Yo lo que estoy haciendo es nada más hacer un contrato para demostrar que se dedique a esa actividad sin tener tierra, sin tener animales, sin tener fruta, sin tener nada. Pero con eso demuestro que se puede dedicar a esto. Es nada más para dividir ingresos. Digo, ya lo hacíamos antes, ¿verdad? Ya por ahí estoy oyendo a varios que me hablan de esos tipos de palabras. Con la parcería es eso. El dueño de la parcela puede quedarse con una parte del rendimiento de los frutos y otra parte los da a los demás. Aquí, esa parte partes. Siempre aquí en la parcería, el propietario se deja una parte. Si tú me dices, el propietario es socio de una persona moral y no es reciclo y no le conviene facturar, entonces no es la parcería, es otro contrato. ¿De acuerdo? La copropiedad. ¿Sí te escucho Sí, en el contexto de la parcería, de un 100% 60% lo que es el dueño y el 40%... El... El, el, que, el que recibe el beneficio, ¿no? El que hace uso mm. de, la, de la propiedad para cobrar. En ese 40% ¿Puede ser una persona o puede ser varios. Ah, eso voy. Dice al menos el 40. Puede ser más del 40. Quiere decir que puedo tener 2, 3, 5, 10 aparceros y el propietario se puede quedar con un 1% si quiere. La prohibición es que mis aparceros tengan al menos el 40. De ahí para arriba, 70, 80, 90, 60, todos los aparceros se reparten, pero aquí siempre el propietario se reserva algo. 1%, 2%, 3, 5, lo que quieras, pero se reserva algo. Y aparceros no hay límite, los que quieras meter. Enrique, perdón, una pregunta. En el caso aquí de lo que estás comentando, de que el propietario tiene que acumular, este, el dinero que acumulas... Por, por la diferencia del contrato de parcería, ¿es propio de tu actividad? Porque por ahí había escuchado comentarios que te decían que como tal tú no lo estás trabajando, entonces ya no eres de primera mano. ¿Cuál es tu opinión? O sea, pero si yo soy un agricultor que efectivamente otorgo a parcerías a diferentes personas, yo aparte voy a tributar como persona física, actividad empresarial, porque excedo los límites de reciclo, y voy a acumular el dinero de, de mis aparcerías, ¿ese dinero lo voy a acumular como parte de mi actividad preponderante? Aquí te diría más bien cómo vas con materialidad, porque yo puedo tener 20 contratos de aparcerías, y en todos manifestar por contrato que yo me comprometo a la siembra. Que yo me comprometo a cultivar. Que yo me comprometo a cosechar. Si yo me comprometo a eso, soy agricultor. Soy agape, si quieres llamarlo reciclo. Y voy a regresarme un poquitito. Entonces puedo estar Parte de eh, esto? Parte de esta disposición no nada más dice de los terrenos. ¿Qué dice? Que no necesariamente para ser agricultor tengo que hacer todo. Basta con que realices cualquiera de las actividades. Yo soy aparcero y les digo a todos, yo me encargo de la siembra. Ustedes hagan todo lo demás. Ya soy agrícola. No se llama otros ingresos. No se llama actividad empresarial. Se llama ingresos por agape. Okay, y puedo tener perdón, en, contratos de en cinco o diez en los que sea, ¿no? claro lo que pasa es que por ejemplo algunos a notarios nos estaban limitando a los contratos de la que decían el 70% es el, el, el propietario y el 40% del que se queda con el beneficio y no debe de haber más este beneficiarios nos estaban limitando a un 60-40 cambio más. de notario <risa> verdad sí. es una interpretación personal nada más Claro, entonces eso no está reglamentado en, en ley de que debe ser de 40 y que debe ser solamente un beneficiario. Dice al menos 40%, al menos. Okay. De ahí para arriba lo que quieras, para abajo no, para arriba sí. Ok, gracias. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, yo más bien creo que mi pregunta no se entendió. Yo me refiero al propietario, no al aparcero. Yo estoy consciente de que el aparcero que es quien recibe, este, en cuanto en el contrato de aparcería tú le digas que se va a dedicar a trabajar la tierra, sus ingresos son propios de agape. Yo me refiero al propietario al que está cediendo. Si se supone que al momento de que cede una parte este, o sea, te dicen, el porcentaje que tú vas a cobrar como propietario de esa tierra ya no se considera de la agricultura, sino se considera, o sea, dándole tratamiento como de renta, o, o sea, ¿cuál es tu postura en esa situación del propietario de las tierras? Ok, buena pregunta. ¿Por qué? Porque qué te preguntaría, ¿el aparcero que cobra? Si me dices, renta la tierra, entonces el CFD va a ser arrendamiento. Si es arrendamiento, olvídate de los agapes. Pero si él en el contrato les dice de lo que produzcamos, 60 toneladas de fruta son mías, las primeras 10 toneladas son mías, ¿qué está vendiendo? ¿Qué está? El CFD de ingresos, ¿qué va a decir? Fruta. Aguacate. La clave está ahí. ¿Qué ingreso va a percibir? Si dice páguenme renta o páguenme fruta. Aguas es con ese punto. Ok, gracias. Nada. En resumen, un contribuyente, a ver, Gio, el contrato de parcería debe de ser protocolizado, sí, debe. Acuérdense que aquí todo lo que es materialidad hay que darle la mayor formalidad posible. Y hablando de formalidad, recuerden que este curso va a ser grabado, todo este material también estará a su disposición para nuestros amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos. Como se están dando cuenta, es un tema muy complejo, muy amplio. No se trata nada más de los reciclos, se trata de más disposiciones, de más aristas, para que lo vean completo, lo compren con nuestra familia, de Census capacitación. Hasta la próxima. Bye, bye. Para todos los que nos quedamos aquí, seguimos. ¿Queda alguna pregunta del contrato de aparcería? Para ya brincarme al siguiente. ¿Todo bien? Bien. Antes de empezar el contrato de copropiedad, como también tiene sus características, les voy a pedir de favor que me den un break. Ya traigo la garganta medio seca, ya se me acabó mi cafito, mi cafetito. Entonces déjenme recargar mi café. Vamos a estirar un poquito los pies, a caminar y a estirarnos. Regresamos en unos 15 minutos. Vamos a tomarnos break. Descansen. Vean nuestras láminas que ya por ahí en, el, en los comentarios, en el chat, ya las habían puesto el material para que lo descarguen y regresamos en 15 minutos con este tema amplio, complejo y profundo llamado Agapes Escenario 2022. Regresamos. Profe. Sí, adelante. Oiga, una pequeña, antes de que le siga con eso, este, vale. Juan, compré un terreno ejidal, y lo estoy arreglando, pues, para huerta, pero ya se me acercó una persona, y yo ya sembré árboles y todo, se me acerca una persona que se lo venda. Entonces, ¿los terrenos ejidales pasan, son sujetos de ISR? Depende que eres. ¿Eres ya ejidatario o eres avecindado nada más? Avecindado. ¿Deberías de pagar impuestos? Deberías de pagar exento, impuestos. el centro debes de ser ejidatario? ¿Ejidatario? ¿Es Sin lo tenerla... mismo que en el régimen comunal? Exactamente. Si sí, es que ¿Es la extensión viene nada más para los que son ejidatarios o comuneros, pero para los que son avecindados, no. Ok. Entonces pues ahí me tendré que registrar. Y juntar requisitos asociar, y que o... te llamen a las asambleas. Ahí sí. Ok, también, gracias. Aunque también, mira, habla con el comisariado, ¿eh? Hay quienes te ayudan a agilizar el trámite. Contador, okay, una pregunta. Sí. A ver, yo creo que la pregunta que hice anteriormente no me la entendió. Este Es un empaque que le, se le factura a zarza, pero este empaque les hace descuentos a, a los productores cada semana que les hace el pago. Entonces, ahora con la retención del 1.25 nos piden que el, la retención la hagamos sobre el importe de la factura a, antes del descuento. Entonces, nuestra duda es esa. El, la factura va a ser de 5 mil pesos y le va a hacer un descuento de 500. ¿Sobre qué importe sería la retención del 1,25? Sobre el monto de la fact, del producto que les estás entregando. Ok. Está uh bien. -huh. El producto es lo que estás vendiendo. Sí, mm. porque es muy común, sobre to, en, en tu caso, en la zarza, en los ingenios que les dan la posibilidad de asegurarlos, les hacen varios descuentos antes de esos descuentos, es el monto del producto que vendes, sobre ese monto aplica la retención. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces del contrato de copropiedad. La copropiedad es un documento a diferencia del de la parcería, donde aquí todos hacemos todo, todos participamos en todo. Aquí no se vale, yo tengo derecho a más. No, aquí todos tenemos derecho a todo y en partes iguales. Por eso se llama copropiedad, porque todos somos dueños de todo. Todos vamos a darnos de alta con qué régimen. Ahí yo no te puedo obligar a que todos sean recicos. Puede haber recicos, personas morales, personas en régimen general, personas del régimen de confianza de las personas morales. Todas todas las actividades que te imagines. Ahora bien, ya hacemos nuestro contrato de copropiedad. Cada uno en lo particular va a generar sus propios impuestos. Vamos a nombrar un representante de la copropiedad. ¿Qué va a hacer ese representante? Tener los ingresos, tener los gastos, tener una cuenta especial y una contabilidad especial de la copropiedad. Por eso digo que es un negocio aparte. Yo no puedo prohibirles a los copropietarios que se dediquen a lo que sea. Y sean recicos o no, exclusivos o no. No me importa. Esto es una copropiedad y es un negocio aparte. Bien. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando hago la copropiedad, si yo, el administrador, el representante de la copropiedad, tengo socios que me dicen, todos somos recicos. Ah, ¿Pero puedo meter una persona moral? Ah, claro, la puedes meter. Bien, vamos a poner un escenario donde tenemos una copropiedad con estos ingresos y son cuatro socios. Tres reciclos y una persona moral. ¿Qué es mi obligación como representante de la copropiedad? A ver, señores, primero, el ingreso lo divido entre todos los socios y la copropiedad se va a volver reciclo. Empezando porque yo, el representante, lo soy. ¿Sí? Primer requisito. Yo el representante soy reciclo. Bien. Voy a hacer el cálculo de impuestos de la copropiedad. ¿Cómo es el cálculo de impuestos? Voy a decir, como es una copropiedad reciclo, al monto del ingreso le aplico las tarifitas mensuales y anuales y voy pagando. Pero mi anual es otro boleto. ¿Por qué digo que es otro boleto? Porque aquí puedo tener... Voy a pensar que todos, todos mis clientes son personas morales. Esto le toca por socio de ingresos y gastos. Resulta que esta sociedad recic eh, copropiedad Recico está pagando su impuesto Recico metiendo los 900 exentos. pero resulta que no tenemos ninguna otra actividad más que esta somos agapes 100% con derecho a los 900 entonces es 900 por los cuatro perdón por los tres que son tres y una persona moral ¿qué estoy enseñándote con esto? que todos sus ingresos son exentos porque todos los socios son reciclos exclusivos y me pasan este beneficio a la copropiedad. Cuando hago el cálculo, ¿qué les digo? Voy a hacer una constancia a cada copropietario y les voy a decir, estos son tus ingresos, estos son tus gastos y es tu, tu ISR. Este copropietario, ¿Puede aparte como reciclo individualmente tener más ingresos? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Yo ya apliqué los 900 aquí. ¿Él puede aplicarlos también allá? También. A lo mejor un reciclo a socio, que estoy hablando de una copropiedad, por tanto, ¿no tiene prohibido estar en la copropiedad? No. Porque no es una sociedad mercantil. No es una sociedad agraria, no es una persona moral reconocida por la ley del ESR como persona moral. Por tanto, puedo tener mis negocios y ser parte de la copropiedad. Resulta ser que yo, con mis propios ingresos, tuve 800 mil pesos de ingresos. Y en mi declaración anual del reciclo voy a decir más ingresos de la copropiedad. Hasta la anual, no antes, no después. Admin, apóyame con un micro por ahí que está abierto. ¿Y qué crees? En la anual descubro que me pasé de mi exención. Y que tengo ingresos grabados. Y que creí, como no pasé yo los 800 que no iba a pasar. Y que mi representante de la copropiedad creyó que no nos íbamos a pasar, tampoco me quitó nada. ¿Qué va a pasar con esos 150 Voy a pagar impuesto en mi declaración anual. Acuérdate, primero buscamos el ingreso, un millón cincuenta, y luego después de buscar el ingreso de un millón cincuenta, le toca el importe del dos por ciento. Y lo aplicamos al excedente. Y esto va a ir en mi declaración anual. I mí mean, Claro que sí, Cristian. Enrique. Sí, a ¿Qué? ver, perdón. Andrea, primero tú. Oye, perdón, me perdí desde donde vienen los ingresos por socio. ¿Por qué okay. 250? Ok. Un cuatro. Tiene razón, son 4.37. Debía haber sido. Por ahí le puse el 7 en vez de 4 Tiene razón. Igual aquí, entre 4 Gracias por la corrección. ¿Sí vas a decir algo, Cristian? Sí, profe. Digamos en copropiedad. Yo tengo ingresos por 6 millones. Pero tengo seis copropietarios, pasarían o sea, cinco millones cuatrocientos en ingresos exentos. Ahí se supone que yo rebasaría la, los, noves, los tres millones y medio y pasaría al empresarial. Um, no, como representante de la copropiedad, ¿a qué uh -huh. estoy obligado? A llevar mis ingresos y a los de mis copropietarios. Sí. Mira, esto viene en relación con la siguiente lámina. La regla 3.13.24 dice, hagan lo que quieran copropietarios, pero los ingresos de la copropiedad no deben exceder 3.5 millones. O sea, yo por cada, por cada socio no debo de rebasar los 3.5 millones. Siempre por... que la suma, ve, ve la segunda línea después de la palabra reciclo siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios que realicen en la copropiedad no exceda de, de 3.5. Entonces ahí automáticamente yo rebasaría. Se van para afuera todos. Bueno, la copropiedad se va para afuera. Se va al empresarial. Exacto. La y clave es el ex... que el, el negocio llamado copropiedad no genere más de 3.5 millones de ingresos. Uh -huh. Entonces automáticamente brinco al empresarial y... Digamos, es el, el, el comentario que le hice hace rato. de Si en el primer semestre rebaso los 3.5 millones, entonces en el segundo semestre ya brincaría al empresarial. Desde enero. Desde enero. Entonces tendría que recalcular mis impuestos. Suena una tontería, y, pero la regla ya existe. Eso dice la regla. Entonces ahí prácticamente pues pagar impuestos casi al 100%. Si no tuviste egresos, sí. Uh -huh. Ok, pero sí, gracias. Nada. No me puedo pasar como copropiedad de 3.5 millones de ingresos. Así tenga 10 copropietarios. El punto es que nuestro negocio llamado copropiedad no se pase de 3.5 millones. Ese es el punto medular de todo. ¿Puedo armarla? Sí. ¿Puedo tener límites? Sí. Pero no pasarme ese límite. Una vez, ¿no? Pregunta. Sí, sí. ¿Puedo tener un, una copropiedad si los copropiedad en reciclo? Si los socios no son recicos. Bien, aquí te estoy diciendo que cuatro socios son. Tres son recicos. Nada más tres tres aportarían exención. Por eso la exención es de 2700 porque nada más tres aplican exención. Pero si tengo, por decir, dos socios, o sea, si tengo dos, dos personas que eran agapes en 2021 y que no pueden tributar en Reciclo este año porque son socios de una SPR, ¿puedo constituir una copropiedad y hacerla Reciclo? No, aquí no podrías tener la exención si los socios no pueden ser Reciclos. La exención de la copropiedad de qué depende? de sus socios, si ellos tienen derecho a la extensión. Pero sin extensión, o sea, únicamente para que puedan tributar en el, como copropiedad en Reciclo y, y acatándome, o sea, porque perdieron el beneficio de los dos im, del Reciclo de pagar hasta el 2.5 porque son socios de una SPR. Pero sí puedo optar por hacer copropiedad y de dos, o sea, hacer una copropiedad de los dos y aunque no tenga exentos, pero pagar como copropiedad Reciclo. Correcto. ¿Cuál sería la situación si hago eso? Que este ingreso en la anual se lo voy a dar al copropietario para que lo paguen su actividad empresarial. Con sus respectivos gastos. Sí, aquí no persona. está No, pues es lo mismo. Al final. Ok, gracias. Oh, con nada. Esto es lo que dice esta disposición, 31324, que nos da la posibilidad de tener. Hasta ese límite de ingresos de la copropiedad. De la copropiedad. Ah, mira, ese es el punto Valeria. ¿Qué pasa si yo tengo mi actividad? Dos millones de pesos. Y luego me dan mis ingresos de la copropiedad que me tocan y son otros dos millones. ¿Cuándo me enteré? En la anual. En la anual me doy cuenta que llegué a los cuatro millones. Ya no debería haber sido reciclo ningún día del año, ¿verdad? que tiene para atrás y recalcular. Así que hasta eso tengo que verificar. Para la copropiedad no le afecta. Me afecta a mí cuando descubra que me pase de límite dentro de mis actividades personales y los de la copropiedad. Aquí está topado por todos lados para que no pasemos de los 3.5, ni en lo personal. Ni los negocios de la copropiedad. Ahí te lo De acuerdo con la copropiedad, ¿alguna pregunta para brincarnos a fruto. Un Tengo una duda. Sí, te escucho. Ahorita está comentando sobre lo de la propiedad, que si sí, este, rebasan de los 900 mil pesos, los integrantes en automático deben de cambiar de régimen. Este, con, con respecto a un agape normal, independientemente de que si sí rebase de los 900 mil pesos, por esa diferencia se paga ese impuesto, ¿sigue permaneciendo en el régimen o automáticamente tendré que cambiar a al régimen de actividad empresarial. Si es a la mitad del año, tendrías que regresarte enero. Bueno, la disposición dice que la autoridad te va a cambiar y te va a regresar a recalcular enero. Entonces ¿Sí me pasa? convendría. Sí, sí pasa. ¿Qué, qué hacía con los RIF? Cuando lo detectaba, te brincaba de régimen. Entonces me conviene este, eh, pues no repasar, ¿no? Los 900 mil pesos para que el si siga permaneciendo eh, en, eh, como reciclo. Si no, automático me cambiaré de régimen y me tendría que recalcular desde el mes de enero. Sí. El material viene en la regla, ahorita la vamos a ver, donde te dice que recalcules todo desde enero. Favor, gracias. Andrea va a hacer una pregunta. Juan, apoyame con el micro de Guillermo. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Eh, al principio cuando comentó lo de la copropiedad, dijo que todos tienen derecho a todo. En este sentido, este, si un terreno que se dedica al, a la agricultura, este, ¿tendría que estar a nombre de todos? Aquí sería que ninguno tuviera nada, que la copropiedad como tal los comprara o que uno aportara el terreno. Pero a la ah, hora perdón. de realizar las actividades y los gastos, los hacen todos. No todos van a aportar ah, terreno, pero todos van a aportar algo. Ah, o sea que el terreno puede ser a nombre de uno de los copropietarios y ya después entre todos reparten todo. Correcto. Okay, gracias. Lo cedería, yo te diría que más que aportación será una aportación en usufructo para que lo usen, okay. porque no puede cambiar okay. la titularidad.